Ah, si yo lo tengo porque tuve que tenerlo Si lo hago así es porque así tuve que hacerlo Si tengo frío porque en mi vena hay hielo Por eso me congelo Pero bueno, sigo aquí Soy mi propio Dios, pasar que a usted le cae cabeza entera la vacía, ya ves tú a mí eso la gracia que me hacía, y ahora me veo de venir con todas mis manías, me he obsesionado, o quizás no, cuando pase el tiempo todo estará estable bro, porque hoy es domingo y tú sabes está raro todo, porque no me rindo siempre avanzo en este camino, y no pienso en el por camino, porque sé que está todo escrito, todo lo que quiere Solo tanto humano el universo habló. Insistir ir delito y Karma no se quemó. Ahora tienes más, ponte ready, let's go. Virtual, uh, Virtua, virtu, uh, siempre shining on. Ya, joven tools y tools, virtual no lord. necesito, son varios capítulos que deje medio escrito. No salgo a la calle fuera solo escucho gritos. Quinta el de mí. Thank